Y la que ya se adelantó y partió fue Paulita Jalil, que ahora nos este, muestra un poquito de lo que está pasando en Madrid. Otra de las enviadas del 7 hacia Qatar Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Hola Tano, ¿cómo estás? Mirá cómo nos recibe acá Madrid. Estoy en el aeropuerto, ya por irme al Líbano y tengo acá a Román y a Damián que eh, vienen de Avellaneda, de Buenos Aires, llegaron y ahora parten al Cairo y después a Qatar. Bueno, ¿cómo están viviendo este momento, Román? Bien, bien, muy tranquilo. Hicimos escala ayer, descansamos un poquito, paseamos un rato y ya, bueno, ahora que esto es medio una vorágine, paramos un rato, ya hicimos el chiquín, vamos a comer algo y después a ver qué nos esperan en, en el Cairo y el destino final, Doha. Así que con muchas, con muchas ilusiones. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan ustedes en Europa? Estamos dos semanas y volvemos para acá, para Madrid. Bien. ¿Y las expectativas con Argentina? Sí, los, las expectativas más que son deseos que se hagan realidad. De salir campeón, levantar la copa. ¿Anulamos Mufa por las dudas? Sí. <risa> bueno, contanos la bandera, ¿cómo la hicieron? No sé, también vos. Bueno, básicamente la, la idea fue todo de, de mi novia. Ella fue la que se puso a buscar las frases y todo. Y bueno, después, ¿Qué dice eh, la frase? Eh, unidos por un mismo sueño, por eso decidimos poner también las la fotos de, de Diego y de Messi ahí abrazándose los dos. Y bueno, todos todo vamos por el mismo sueño. Vamos, vamos, ¡Qué ahí. lindo! Bueno, ¿entradas para qué partido tienes? Tenemos Arabia Saudita y Urabe la inauguración. Acá. <risa> acá pasan otros cantando por Argentina, todos emocionados. Sí, se están congregando la gente. Y después tenemos varias para distintos partidos, distintos países, porque no conseguimos todas de Argentina y vamos a conocer distintos estados bien y ustedes para moverse allá en dónde se quedan qué tienen previsto tenemos entendido que hay unos micros que, que unas combis que son gratis hasta se acercan hasta el, los, los, los lugares principales y después estamos en los hoteles eso no no me acuerdo el nombre cómo se llama el ¿verdad? que son monoblocks, no los cierto monoblogs, son monoblogs, okay. monoblogs, son okay. estamos ahí Así que bueno, calculo que nos manejaremos con eso y después tenemos algunos estructuras ahí para, para hacer una discusión. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para los chicos? Eh, preguntale, Paulita, si sabe si van con a ver, con cierto resquemor por todo lo que se dice que va a controlar este eh, Qatar, digamos. Porque viste que los argentinos nos gusta un poco claro. cantar, andar ahí en la calle, parece sí, que va sí, a estar sí. controlado. Que va a estar complicado. Eh, Román, ¿dices si van con cierto resquemor por esto de las restricciones, si tienen miedo, ¿cómo lo toman? Y Siempre con, con precaución, con cautela y con mucho respeto porque bueno, vamos a estar en un país donde las costumbres son totalmente diferentes a las nuestras y bueno, nada, es, es simplemente respetar las costumbres de ellos. Bueno, ahí estaba la respuesta. Damián, Román, dos argentinos de Avellaneda, uno es hincha independiente, el otro es hincha de Boca y bueno, van ahora al Cairo y después a Qatar. Paulita, lo último, tu recorrido te lleva al Líbano y después te vas para Doha. Y en el caso de los chicos, ¿qué hacen? ¿Madrid ya Qatar? este ¿Madrid Doha o cómo ahora, es? No. Los chicos van al Cairo y del Cairo van toman un vuelo a, a Doha. Bueno, Yo, claro. claro, voy al Líbano uh -huh. y dentro de cuatro días, el lunes a la noche, salgo para Doha. Bueno, como verán, es un viaje que tiene varias paradas intermedias. ¿eh? No es tan simple, no es como tomarse sí, un micro de acá a la que, valle. ¿sabes? viendo todos hacen varias paradas si no es en jordania en líbano si no en egipto porque bueno está complicado lo, los pasajes directos muy caros claro, claro paulita gracias saludos a los chicos ¿eh? vamos todos unidos por ese gracias mismo sueño ojalá se nos dé la obtención de la copa del mundo y que lo disfruten con cuidado gracias paula jalil desde madrid enviada chau, chau, chau, chau. especial del 7 para vivir la copa del mundo